Hola, señor mariposa. Me gustaría saber, si usted era una larva, ¿cómo pudo aprender a volar? Verás, nuestro ciclo de vida inicia cuando las hembras buscan un hospedero adecuado para depositar los huevos. En esta etapa, los huevos son vulnerables y pueden ser atacados por parasitoides. Los individuos que sobreviven alimentan y crecen, pasando por etapas llamadas instales. Sin embargo, tenemos que luchar por sobrevivir, ya que poseemos múltiples enemigos. Las larvas triunfantes llegan a prepupa, aunque solo algunas llegan a pupa. Ya en sus crisálidas sufren una metamorfosis, Lamentablemente, muchas no lo logran. Finalmente, aquellas que logramos pasar todas estas barreras, expandemos nuestras nuevas alas. Y con el tiempo, ponemos nuestros propios huevos en un ciclo sin fin. ¡Wow! ¡Muchas gracias, señor Mariposa!